Shalom Templo de Pasos, shalom Comunidad de Torá, shalom queridos amigos todos. Hoy es 9 de Tamuz. Estamos sentados en mi camarote del barco pirata, que viene a ser algo así como el centro de acción del Templo de Pasos. Veis aquí adelante nuestro candil, con nuestro lugar, de, nuestro lugar del fuego perpetuo. En este momento arden en él cuatro candelas, que fueron encendidas con plegaria para la elevación de cuatro almas, por encargo de algunos miembros del templo. Y, caramba, en general, intentamos, todavía no hemos logrado hacer una rutina, pero intentamos que el momento de la conexión con un alma especial en el Templo de Pasos, por medio del fuego, sea uno de esos momentos en que nos juntamos de modo sincrónico. Estamos todos juntos y todos elevamos juntos nuestra plegaria y demás. Esta semana no, no, no, no, no se nos dio lograr hacer eso de alguna manera. Cada momento que parecía que iba a ser propicio dejaba de ser propicio sobre la marcha y entonces no llegué ni siquiera a anunciarlo. Y aún así, ahora que la mayoría de vosotros que estáis del otro lado del océano Atlántico estáis durmiendo todavía y de repente no puedo dejar pasar esta fecha, este día, 9 de Tamuz. No si quiero hablar y dar más fuerza cada vez al ritual, a la metáfora, a la conexión del fuego perpetuo en nuestras vidas, en las vidas del Templo de Pasos. De modo que hoy esto no ocurre en una escena en vivo interactivo exclusiva para los miembros del Templo de Pasos, como es habitualmente, sino que lo estoy haciendo yo aquí, para ti, para ti, para ti, también para todos los que no son miembros aún en el Templo de Pasos, pero vedlo, es, es tan importante que sigamos haciéndolo juntos y en vivo. ¿Por qué 9 de Tamuz? Quiero hablarles de alguien de una persona muy especial que que cuando hablamos de el fuego perpetuo tenemos que hablar de él se llamó a ver hay nombres que, que son difíciles de pronunciar fue Rabbi Yekutiel Yehuda Halberstam Rabbi Yekutiel Yehuda Halberstam zechron tzadik Lebraja ah, fue el fundador de la hasidut de la corriente jasídica, conocida en Israel como de Chans a secas, y en general, de modo más completo, y hasta el día de hoy, en Brooklyn, donde está su segunda sede, la hasidut de Chans Kloisenburg. Ahora, Rabí Ecutiel y Budá, dejemos dinastías de lado y, y ubiquémonos en la vida de un hasid Rabí Ecuti y Judá nació, si la memoria no me falla, porque leí mucho, pero no quiero leer conversando con ustedes. Nació allá por 1905, en Hungría. Eh, hijo de, una, de, de más de una dinastía jazídica. Por las dinastías jazídicas solían contraer matrimonio y siguen saliendo contraer matrimonio entre sí. Era... Era un niño muy destacado en sus estudios y un joven muy afilado en su Torá. Eh, muy, muy joven, eh, dio los exámenes que, que hacía falta para ser declarado rabino y competente para, para administrar justicia. Y vamos a encontrarnos con él cuando tiene treinta y pico de años. Él es muy cercano de un punto de vista familiar y también de un punto de vista ideológico, con la Jasidut de Satmer, la Hasidut, la corriente jacídica, más, más fervientemente opuesta a la idea de un sionismo laico que venga a construir en la tierra sagrada de Israel un país como todos los países. Y él tiene treinta y largos años, es un rabino reconocido, ya de su corriente Zanz Kloise, Kloisberg, dije? Kloisenberg, Zanz Kloisenberg mis ancestros nacías en Europa seguro sabían pronunciar eso bien y está felizmente casado con una prima segunda con quien tienen 11 preciosos hijos y entonces empieza el horror de la guerra y no voy a abundar mucho al respecto, pero la verdad es que este hombre, que tiene una fuerza de Torah increíble, eh, es, es deportado a Auschwitz luego de ser separado de su mujer y sus hijos. Su mujer y diez de sus once hijos perecen en Auschwitz. Son todos asesinados en Auschwitz. Su onceavo hijo muere una vez terminada la guerra, muy pronto de una enfermedad que contrajo en el campo de concentración, muere antes de que su padre sepa siquiera que ha sobrevivido al holocausto a lo largo de toda la segunda guerra a diferencia de otros Admorim, de otros grandes rabinos de corrientes jasídicas que logran ser salvados y, y, y llevados con grandes honores a Estados Unidos, a New York y desde allí comandan, comandan sus batallas él Gran Rabino, Admur, líder de la corriente jasídica. Él no, él acompaña a todos los suyos, a todos sus seguidores, a todos sus liderados, en campos de trabajos forzados, en campos de muerte, en caminatas de la muerte de días y días enteros, yendo de uno a otro campo de trabajo esclavo. Se dedica, se dedica sin cesar a recordarle a sus jasidim que hay Dios que hay Dios que está a cargo, que hay que, seguir, que hay que seguir haciendo lo que hay que seguir haciendo, que la vida es lo más importante de todo, que la vida es sagrada, que ayer nos dio la vida para que vayamos adelante en lo que nos toque hacer en este mundo, incluso si se trata de vivir en ese horror terrible. En algún momento tiene que verse a sí mismo afeitando su barba, en estos campos terribles, y eso es... Eso no es lo más traumático, pero es simbólico y es tremendo. En algún momento tiene que encontrarse con que no tiene nada de comer porque quiere cu cuidar las reglas del kashrut hasta el máximo posible, de modo que a veces ve pasar la comida ante sí y no la toca porque sabe que no es kasher y que no es idónea para su alimentación y él pone en manos de Hashem entonces su supervivencia y sigue haciendo todo lo que está en sus manos. La historia de su pasaje por los campos de trabajo forzados y de concentración es tremenda. No, no, no, me, no me voy a quedar ahí ahora, porque quiero ir un paso más allá. En algún momento deberíamos, pero seguro que todos ustedes tienen acceso a, a, a tantas documentales y tantas conferencias y tantos libros acerca de los horrores terribles de la Shoah, que que no es forzoso que sea yo quien nuestro lo cuente. Yo también, básicamente, mis cuatro abuelos, de bendita memoria, llegaron a Uruguay más o menos sin saber a dónde iban. Eh, en el caso de mi abuela materna, mi Bob Feige, eh, fueron los padres de ella los que llegaron. Eh, y, y todos huyeron de, de ese horror que advenía. Y, y todos perdieron la enorme mayoría de sus familias en ese horror nazi del que yo prefiero no, no específicamente hablar. Eh, tenemos información de eso. El problema es qué pasa una vez que sales de eso. ¿Quién eres cuando sales de todo eso? Nosotros que, que, que nos sentimos todos eh, en PTSD, en el síndrome de desviación postraumática por cada cosa que nos pasa y que, y que somos arrastrados de las narices detrás de delusiones terribles seguramente solo porque somos demasiado ignorantes entonces a veces nos desesperamos y, y lloramos nuestra suerte terrible y nuestro sufrimiento y nuestra tristeza Uf, y entonces viene Rabí Kutiel y Judá. Está en uno de estos campos terribles, después de tantas salvaciones milagrosas, dos días antes de la salvación de verdad. Ellos están un montón de, de, de prisioneros judíos siendo conducidos presumiblemente de uno a otro campo de trabajos forzados, arriba de un tren y de repente... El, el tren para y oficiales nazis les gritan, son libres. Y entonces Rabí y Abudá le dice a todos los que puedan, a todos los que están cerca, ojo, ojo, ojo, no, se, no, no salgan del tren, esperemos a ver qué sucede a continuación, esto es muy sospechoso. Y entonces todos los que no le prestan atención, o no lo oyen, o no se enteran a Rabí y Abudá, bajan del tren Celebrando que son libres y ráfagas de metralla, acaban con, todo, con todos ellos. Y solo los que están con Rabí Cutiel y los suyos arriba del tren, viendo todo eso, se salvan. Y es una de las infinitas salvaciones que tiene para contar Rabí Cutiel y Judá. Dos días después, efectivamente termina la guerra, efectivamente los aliados conquistan toda esa zona. Efectivamente son libres, y están muy malheridos en cuerpo y alma, y, y nadie sabe qué ha sido de sus parientes, y, y la desesperación y, la, y, y, y todo es terrible. Y Rabí Ecutieri y Budá, que, que ha perdido a su esposa y 11 hijos, se aboca inmediatamente a reconstruir la comunidad, a reforzar la moral de la gente a construir Batey Knesset, sinagogas, y mikves, y, y, y a enseñar Torah de nuevo con todas las ganas. Y no pasa mucho tiempo hasta que un día el general Eisenhower llega de visita, y, y estamos en, en plena reconstrucción, pero reconstrucción de lo más mínimo, de la moral de la gente que ha sobrevivido. Y llega el general Eisenhower, el salvador, y ha oído hablar de los prodigios que ha obrado Rabí Yekutiel Yehuda, el Admur de Tzanz, y, y viene especialmente a rendirle honores y a ofrecerle ayuda. Pero cuando llega el general Eisenhower al Beit Knesset, a la sinagoga de Rabí Yekutiel, Rabí Yekutiel está en medio de su tefilá, está en medio de su plegaria, y seguramente oye de qué trata todo, pero no se distrae ni por un instante de su plegaria. Y deja al general Eisenhower esperándolo hasta que él termina su oración. Y cuando termina, con mucha sencillez, camina, se dirige hasta el general Eisenhower y le dice «Estaba hablando con el general de todos los generales y por consiguiente es natural que el general terrestre haya tenido que esperarme Eisenhower muy impresionado, le ofreció ayuda y en lo inmediato le pidió a Rabbi -el que le consiguiera un set de las cuatro especies, etrog, lulab, hadas y arabá, para que los judíos que le rodeaban pudieran ese sukkot celebrarlo alágicamente de modo correcto. Se cuenta que esto vale, vale la pena citarlo. Entonces, cuenta... Cuenta muchos años más tarde, Ravie en que... fue salvado. Dice, fui salvado, y ahora después les voy a contar en qué ocasión cuenta esto, que en este instante lo estoy leyendo en inglés y traduciéndolo para ustedes con mucha emoción contó muchos años más tarde así fui salvado de las cámaras de gas, fui salvado de Hitler pasé muchos años en los campos de exterminio nazis más allá del hecho de que ellos asesinaron a mi mujer y mis once hijos, mi madre, mis hermanas y mi hermano de toda mi familia, que eran unas 150 personas fui el único sobreviviente y he sido testigo de toda su horrible crueldad. Yo recuerdo especialmente, como si fuera hoy, el día en que me dispararon en el brazo. Yo tenía un disparo en el brazo y, y había, había una suerte de, de clínica, ahora se me va la palabra en español de la cabeza, pero había una suerte de clínica en entre los nazis ahí había médicos ahí yo sabía de todos modos que aunque ahí había médicos que sabrían curar mi herida si yo entrara ahí nunca saldría de allí vivo así que tenía mucho miedo de los nazis también de los médicos nazis de modo que lo que hice fue tomar una hoja grande de un árbol y con ella cubrir mi herida con fuerza para parar el sangrado. Y entonces conseguí una cuerda o algo así y la até para sostener la hoja en su lugar. Y con ayuda de Hashem la herida se sanó en tres días. Y entonces me prometí a mí mismo que con la ayuda de Hashem yo voy a volver a estar bien y voy a salir de ese lugar. Voy a estar lejos de todos esos malvados. Y entonces, yo voy a construir un hospital en la tierra de Israel, donde cada ser humano pueda ser tratado y cuidado con dignidad. Y la base de ese hospital, cuenta Rabí Ecutiel y Ebudak, que se prometió en aquella época en el campo de concentración, la base de ese hospital va a ser que los doctores y las enfermeras van a creer que hay Dios en este mundo y que cuando ellos tratan a un paciente, ellos están cumpliendo la mitzvah, el precepto más importante de toda la Torá. Rabbi y Yehudá dijo estas palabras en un discurso que pronunció muchos años después, cuando estaba inaugurando el hospital Laniado que construyó en la ciudad de Natania, en Israel. Pero vamos a llegar a eso. Terminó la guerra, terminó la guerra con todos sus horrores, y Rabbi Ecutiel y Udá se encontró nuevamente a cargo de su comunidad. Y hay que reconstruir las almas. Y hay que encontrar qué es lo que de verdad hay que hacer. Y entonces, una de las primeras cosas que se planteó fue su relación con la tierra de Israel y con el estado naciente de Israel. Porque hasta ese momento, todas las comunidades asídicas y las comunidades de Jaredim lo que hoy día se llaman ultraortodoxos en general, de alguna manera habían considerado que no había que venir a Israel, a la tierra de Israel, todo tiempo que son judíos heréticos los que están construyendo acá el hogar judío, gente que no cree en su enorme mayoría. Y de repente se dio cuenta y dijo en un discurso que dio, en este momento no recuerdo dónde, pero creo recordar que la fecha es el año 58. Eh, él ya vivía, parece entonces, en Estados Unidos. Y desde Estados Unidos, desde Williamsburg, si no me equivoco, eh, donde contrajo matrimonio otra vez, estaba en camino de visita a la tierra de Israel. Y si no me equivoco, no me tomen en el detalle de la fecha o el lugar, pero si no me equivoco fue en Londres. En una, en una charla muy larga que dio, donde dijo, acá hay algo que está mal, porque los, los judíos que por una otra razón han abandonado la fe y han abandonado la, la, la Torá, y, y han abandonado la herencia de nuestros ancestros de siempre, y se han perdido del verdadero sentido de todo, ellos están construyendo la tierra de Israel. Y nosotros, los que tenemos la Torá, los que estamos ocupados en mantener viva la llama, estamos ocupándonos en maldecirlos a ellos. Yo quiero hacer al revés, se dijo. Yo quiero hacer lo que la Torah dice que hay que hacer, que hay que construir la tierra de Israel. Quiero ser yo el constructor de la tierra de Israel. Y en todo caso que sean ellos los que me maldigan a mí. Cambiemos de errores se encontró con una grave resistencia, por supuesto, en buena parte del mundo jasídico del que venía, pero esas resistencias y esos momentos, esas inflexiones, son las que cambian la historia. Cuando tú entiendes que hay que hacer las cosas distinto, entonces sencillamente todos van para allá, tú te paras y empiezas a caminar para el otro lado. Y a quien haga falta le explicas por qué. De modo que... Rabí Ecutiel y Judá, ¿cómo me perdí de conocer también a Rabí Ecutiel y Judá? Pensar que yo no sabía de su existencia y yo vivía en Israel a fines de los 80 y estudiaba en una yeshiva y estudiaba Kabbalah y no sabía que había un rabí Ecutiel y Judá que vivió hasta el año 94, cuando yo estaba en Uruguay y en una vida tan distinta. Y sin embargo, ahora sé que hubo Rabí en y Budá, Y puedo, puedo tomar la batuta. Puedo tomar la batuta conceptual que él dejó para mí. Hoy día la Hasidut, la corriente hasídica que él fundó, es continuada con un liderazgo doble de sus dos hijos varones, porque él, imagínense, después de enviudar de tu esposa y perder... 11 hijos asesinados. Solo pensar, solo decir esas palabras. Tal es su fe, tal es su fe en la vida, que vuelve a contraer matrimonio. Su segunda, Él falleció en el año 94, su segunda esposa falleció con 96 años en el 2020. Él tiene dos hijos varones, cinco hijas mujeres. Sus dos hijos varones son grandes rabinos que lideran la Hasidut de Tzanz, uno de ellos en la ciudad de Natania, aquí en Israel, y el otro, si no me equivoco, en Williamsburg, New York. Ahora, lo que yo quiero destacar, y ahí es donde tenemos que agarrarnos, un hombre sagrado que escribió libros infinitos y que, y que enseñó, enseñó en Idish en general, que era su idioma materno, enseñó hasta el cansancio hasidut pura. Y este hombre, cuando llegó el momento de establecer la misión de la vida, hizo tres grandes acciones. La primera fue ser el primero que se anima, el primero que viene de ese mundo jasídico, de, de ese mundo donde la Kabbalah florece en, en rituales que enseñan a vivir con alegría la unión con el Creador y la autoanulación respecto del Creador, incluso si hay una Shoah de por medio. ...incluso cuando te están matando por todos lados... ...y yo me acordé de él anteayer cuando... cuando ...viste cuando las cosas se te acercan demasiado... ...anteayer de mañana cuando... ...de pronto en, en, en mi feed de Twitter me encontré... Eh, ...después de la tefilá... ...con que hacía escasamente media hora... ...aquí, en el, en el centro de Sijron y Jacob, ...en la calle Hanadib... ...a 15 minutos a pie de casa... Un tipo se subió a su auto, encendió, empezó a andar y de repente su auto hizo pum y voló todo por los aires. Y del tipo no quedó, quedaron los pedazos esparcidos por ahí. No he ido ahí todavía, no sé cuándo voy a ir, pero sientes que se te acerca. Ahora imagínate que no es que se te acerca, sino que pum, te están matando a todos los tuyos alrededor. Pum, pasas años siendo un sabio un sabio intelectual de altísimo nivel, un hombre de espíritu, pasas larguísimos años trabajando de esclavo a trabajos forzados, sin casi comida, sin casi bebida, y sin embargo llevas el control en tu mente de las fechas y de los tiempos, y entonces puedes ayunar en los días de ayuno aunque no paras de trabajar, y puedes hacer el Shabbat, el estefilón de Shabbat, aunque no siempre puedes parar de cargar, y a veces lo que cargas son, son restos de personas. Imaginaos si nosotros creemos que estamos en post -trauma, o que a nosotros nos pasa algo. Rabí Ecuti Elieh Tomó tres decisiones, hizo tres cosas grandiosas, seguramente muchas más, pero estas son las que me vienen a la mente. Querer compartir hoy con ustedes, y usarlas para... En apenas un par de minutos, encender en nuestro candil una candela para la elevación de su alma y para pedir que sea su espíritu el que nos siga guiando hacia adelante, junto con todos aquellos con quienes nos conectamos por vía de estudio, por vía de aprendizaje. No estamos estudiando de sus libros la Torah de Rabí Elie estamos Ahora, estudiando de sus actos. Rabí Eli Udá decidió ser el primero de todo el mundo hasídico en decir hay que ir a una ciudad, una ciudad en desarrollo, una ciudad pequeña en medio de Israel. Una ciudad que hasta ahora ni siquiera tiene un carácter sagrado ni nada así. La ciudad de Natania. Y ahí vamos a establecer un barrio que se llama Kiryat Tzanz, la villa Tzanz, el nombre de la corriente jacídica de él. Y se puso a construir ese barrio. Por supuesto, él en, en, usó, usó a sus Hasidut, usó sus redes de contactos, como hacen los Hasidim siempre, para reunir fondos para cada obra. Y, y hasta qué punto la gente sabe en quién se puede confiar, porque saben que no hay esa corrupción que hace, que Seres, seres mezquinos y minúsculos, hablen grandes cosas, faltas de sentido para, para oídos que tampoco saben darse cuenta. Y entonces se hagan con un montón de dinero para sus propios bolsillos y sigan hablando tonterías a oídos de la gente. Un verdadero rab un verdadero tzadik, no es así. La gente sabe que darle su dinero a un verdadero rab a un verdadero tzadik, es dar su dinero para el ticún de este mundo para hacer lo bueno que está en nuestras manos hacer, para acercar la Geulá, para acercar la revelación de Mashiach. Y entonces él no tuvo problema a la hora de reunir uno para crear Kriyatzans, nada menos que Natania. ¿Qué quiere decir el nombre Natania? O Netanya. Natania. Dios Hashem. Dios nos dio esto. Natania. Y por eso no nos va a sorprender que Natania. Porque, por, por, yo no sé por qué eligió a Rabí Ecutier Judá justo a Natania, pero puedo sentir el guiño cuando veo que el nombre Natania, Nun, Taf, Nun, Yud y después Hey tiene valor numérico 515, que como ya sabemos lo es todo. Es todas las Tefilot, 515 Tefilot, que elevó Moshe, Moshe Rabeinu, para pedir entrar a la tierra de Israel. Porque si Moshe entraba a la tierra de Israel, entonces él mismo era el Mashiach, él mismo era el rey, él mismo hacía el Beit HaMikdash, el templo, y el templo quedaba para siempre. Y no había ningún problema con Moshe, el problema éramos nosotros, que no estábamos preparados para eso. 515 es hasta la última tefilá que puedes hacer para pedir que haya Geulá, que haya redención completa en la tierra de Israel. Y eso es Netanyahu. Natania, 515, ahí fue Rabí Ekuti Eli Audaz a crear su primer punto, su primer ancla en la tierra de Israel. Y acuérdense que 515 es también la palabra tfilá, la palabra plegaria, y la palabra shirá, poesía, que es la expresión más alta en palabras que puede sacar el alma. Y es basar ejad, una carne, aquello de y se unirá el hombre a su mujer y serán a una carne, a una única anunciación la realización perfecta del amor, que es también geulah. Rabí Ecuti Eliyahu fue y se estableció en Natania, y creó ahí su Hasidut, y luego creó Kiryat Sanz también en Yerushalayim, un barrio de Kiryat Sanz para la gente que sigue esa idea de Kiryat Sanz que hace dos industrias impresionantes que se complementan perfectamente entre sí. La primera, la creación del hospital laniado. El hospital laniado de Netanya, creación de Rabí Eliehudá, es, es una maravilla. Es una maravilla simbólica el hecho de que es un Rebe, y es un Rebe que pasó todo eso que pasó. El que viene a decir... Lo que un Rebe tiene que hacer en esta tierra, primero que nada, es un hospital. Un hospital donde la adivina, la medicina divina se junta con la medicina de los hombres. La medicina de los hombres como una misión sagrada de los hombres y la medicina divina que se posa sobre las almas sagradas de los hombres que curan. Ese hospital... Ese hospital que es toda una maravilla y toda una declaración. Una declaración de no nos damos por vencidos porque la vida es sagrada y reconocemos a cada instante con infinita gratitud y con enorme responsabilidad la sacralidad de la vida que nos puso Hashem en nuestro tiempo. Pero al mismo tiempo, al mismo tiempo, Rabí Eliehudá creó lo que se llama Mifal Hayas, el emprendimiento del jazz. Jazz no es el partido político. Jazz es la sigla que dice seis órdenes. Los seis órdenes en que están repartidos todos los tratados que componen el Talmud. Mifal Hayas, la industria y el emprendimiento del jazz, es un, una organización que pone constantemente subsidia muchísimas personas, miles y miles de jóvenes y hombres adultos en el mundo, a estudiar Talmud y a pasar exámenes cada mes sobre las hojas de Talmud que han estudiado y reciben un estipendio a cambio, para que toda esa sabiduría, para que toda esa sabiduría no se pierda para que toda esa sabiduría crezca y se expanda de continuo, sin cesar, e ilumine cada vez más. Y así, los millones de Yehudim que perdimos, y los millones de libros que se perdieron en la Shoah, en el holocausto, y tanto antes, tantas veces, tenemos una respuesta para ustedes. Ahora nosotros reproducimos la sabiduría. Y ahora nosotros en nuestra tierra curamos a los enfermos y curamos a los heridos con fe. Empezamos con fe en el Creador y como tenemos fe en el Creador elevamos la ciencia hasta la fe. Y la fe, la providencia divina, se posa sobre la ciencia. No estoy hablando de actualidad ni de cosas de ahora, porque directamente no sé. La última vez que estuve en el lañado fue... fue para tratar de acompañar a alguien que estaba en sus últimos días. Y... La vez anterior que estuve en el lañado fue hace poco menos de 17 años cuando mi hija Talia estaba en la panza de su mamá y estaba al revés, y solo en el hospital Laniado, en Netanyahu, el hospital que fundó Rabí Eli Hudá y Libraja, ahí había un médico que sabía el impresionante arte de dar vuelta al bebé en la panza de su madre. De modo que, la cabeza quedara posicionada en posición adecuada para un parto normal que fue con todo el éxito. Recuerdo siempre ese día. Elías se ocupó de enseñarnos el valor de la vida a lo largo de toda su vida. Solo, de vuelta, imaginaos no que, como le pasó a uno, ...que lo echaron del trabajo a los 50 años y ya no sabe qué más hacer en este mundo. O ese al que... Caray, oí una vez de alguien que se llegó a sentir horriblemente desdichado... ...porque una mujer mala le despojó de todo lo que tenía... ...mientras él se dedicaba a luchar por sus dos hijas menores. Y, y, y, y todas las cosas por las que nos creemos horriblemente desdichados... A veces necesitamos estos ejemplos, como el de Rabí el, Kuti, el Yehudá, que entiende que cuanto más intensa es la desgracia, más imperioso y más intensa es la mitzvá, de salir a demostrar que la vida es más fuerte, que el amor es más fuerte, que la libertad no se pierde nunca, porque a la postre pase lo que pase, yo soy libre de decidir cómo reacciono y qué hago, qué siento al respecto también. Rabbi el Eli Judá entonces se dio media vuelta respecto de todos aquellos que decían: No, no es tiempo de venir a la tierra de Israel, primero que fracasen toda, toda esa montaña de judíos que por alguna razón perdieron la fe. Y entonces cuando ellos fracasen, ahí vamos nosotros. Él entendió que eso no funciona así. Que es el amor primero. Que es el hacer primero. Que es el construir. Que también esos que están construyendo y perdieron la fe. Son tus hermanos. Caray, son tus hermanos. Y capaz que tienen los ojos cerrados, capaz que no se dan cuenta. Capaz que ven las cosas slightly distinto y lo que se ve de ahí no se ve de aquí. Seguro que lo que no hay que hacer entre hermanos, jamás, es desconectarse. Sino que hay que aprender, caray, hemos sufrido cosas tan distintas, hemos vivido cosas tan distintas. Hay que aprender a comunicarnos de nuevo. Hay que aprender a traducirnos de nuevo. En Ecuti, él vino a establecer su Hasidut acá, en Natania. Se ve casi desde mi terraza. Se ve cómo sigue, sigue la costa del Mediterráneo. ...y unos 40 kilómetros de acá, más o menos, una cosa así, están las playas de Natania. Y ahí está su hospital. Y ahí está su gente. En, una, en un barrio de una ciudad costera, junto al Mediterráneo, en la tierra sagrada de Israel, agregando Torah todos los días, o al menos tal es como supongo que, que ocurre, y como espero que esté ocurriendo de verdad, y al mismo tiempo reavivando el estudio, Mifal Hayas y Natania al Hayas y el hospital laneado. Mifal Hayas y aún después de haber pasado toda la Shoah y haber perdido esposa y once hijos, hay que crear una dinastía nueva porque yo estoy vivo. Ninguna mejor expresión se me ocurre del sueño del Templo de Pasos. Estamos tomando todo lo que hay, todo lo que somos, para juntarnos a hacer eso, a hacer lo que cura, a hacer lo que aumenta felicidad y alegría, a hacer lo que ayuda a aprender a pensar mejor, para ser de verdad más libres, para poder asumir responsabilidad por nuestras vidas sin miedo de nada o de nadie para poder tener convicción serena en lo que hacemos, si dejamos al general Eisenhower esperando ahí atrás, mientras yo hablo con el general de todos los generales, de todos los generales. De modo que, hoy, 9 de Tamuz, que se cumplen 28 años, que te fuiste, Rabí el Elías Budá, y yo, no te conocía entonces, pero te conozco hoy. Sé que estuve sentado una vez a la mesa de uno de tus nietos. No voy a abundar sobre eso porque ni siquiera recuerdo el nombre y, y las circunstancias en que estuve sentado a la mesa de uno de los nietos de Rabí Eliyudá. Que, que me hizo alegre que me dio honor en ese momento un honor que yo no merecía y me dio muchas buenas lecciones en muy poco tiempo las circunstancias de todos modos no son de esas que que quiero recordar o traer al presente Sí a la persona pero te conozco hoy y hoy es 9 de Tamuz y hoy me acordé me hicieron acordar que es tu yorkzeit el día del aniversario de tu partida y entonces hoy queridos amigos todos que hoy no estáis en vivo con, conmigo sino que inmediatamente cuando termine esto voy a subir este video a disposición de todos y os voy a invitar a que acompañéis mi tefilá que viene a continuación del video. La tefilá de los tres gritos que piden a mí y desde mí en círculos concéntricos y con todo quien ponga intención conmigo también cuando lo sienta grabado Salud a todos los niveles salud contagiosa y sustento, parnasá, dinero dinero para hacer bien dinero para sumar bien a este mundo mucho y amor amores buenos amores amor propio amor de padres, amor de hijos y de nietos amor de hermanos, amor de familia amor de pareja Amor de amigos, de discípulos y de maestros. Amor de comunidad, amor de nación, amor de mundo, amor de Dios. Salud, dinero y amor. Para que sea posible la libertad y el shalom. Poned vuestra cabana conmigo cuando yo diga eso. Y poned cabaná en estar conmigo, aunque eso no va a aparecer en el video, cuando pronuncie la Tefilán shmat Kol que va a ser más tarde, y no la voy a grabar, pero va a ser con vosotros. Y por favor, tened en cuenta que esto, solemos hacerlo en vivo, donde todos hablamos a la vez, y donde todos elevamos nuestra plegaria juntos. Y no es arbitrario que lo hagamos en el círculo más pequeño que llamamos el Templo de Pasos, donde todos invertimos, colaboramos. Si hay alguien en el círculo íntimo del Templo de Pasos que se encuentra ahí ahora mismo, y no está invirtiendo ni de su dinero para todo lo que estamos produciendo desde allí, ni algo de su esfuerzo con el mismo objeto, entonces su lugar no es ahí y está tomando un lugar indebidamente y debe corregirlo por una de las dos vías. Y quien está afuera, ven, ven, acompáñame, aquí es donde pasa lo que pasa. Porque solo si todos invertimos juntos y nos juntamos juntos en Teshuvá, en Tefilá, en Tzedakah y todo a la vez Así es como se hacen los actos que dan tikkun, enmiendan, rectifican los caminos de este mundo Así es como se construye un Netaniá. Así es como se construye un hospital laniado y un emprendimiento que esparce sabiduría de Torah por el mundo. Gracias, Rabí Judá, Zichron Zadikli Libraja. Yo en este momento, entonces, me acerco a donde ya he preparado aquí, como ven, junto a las cuatro mechas por elevación de cuatro almas sagradas, que nos han sido encargadas por Javerim. Ya está lista la mecha para la elevación del alma de Rabí Eliehudá. Hemos hablado de él, de su sufrimiento, del modo en que nos enseñó a levantarnos de cualquier cosa, porque si te puedes levantar de lo que se levantó él, de qué no solo por hacer, por sumar, por agregar más y más y más bien a este mundo y más luz. ¿Qué es lo que un verdadero rab tiene que hacer? ¿Qué es lo que un verdadero maestro y guía tiene que hacer? De modo que desde lo que aprendemos de Rabí el y el Judá y conectando Ahora con su neyamá, por medio de encender una candela para él en el día del aniversario de su partida. Gracias, Rabí, Rabí. Así nos conectamos y pedimos... Pedimos sumar el mérito, podemos conectarnos con la Neshama y con el inmenso mérito sagrado de Rabi, Kuti Eli, Zatzal, Atmur de Tzanz. Conectar desde esta idea del Templo de Pasos y desde todos los que la conformamos. como conectamos cada semana con al menos un alma sagrada más para recibir de su luz para que Hashem nos permita utilizar los breadcrumbs los rastros de amigas de pan que ellos han dejado para nosotros por doquier en nuestro propio Afán sagrado en nuestro propio querer conectar lo divino que hay en mí a lo divino en que soy y ser merecedor de estar plasmando divinidad en este mundo, que es otro modo de decir, de estar elevando lo terreno hasta donde... quepo en lo espiritual. Así que en conexión con todos los amigos de abajo y de arriba del Templo de Pasos, voy a pronunciar los tres gritos de plegaria. quedados pendientes porque Nishmat Kolhai que está asociado a esto la voy a decir sin grabarla y también es para ti y tú justo tú que aún no estás suscripto con una membresía al Templo de Pasos te dejo el link aquí abajo porque tenemos que hacer muchos lañados y muchos Mishalashats tenemos mucho, mucho, mucho que hacer juntos y precisamos ser suficientes, precisamos ser muchas manos unidas para ser ese grupo cuyos pasos constituyen de verdad el templo de estos días. Poned intención conmigo, amigos. Eil na rifana la. Eil na rifana la. Eil Ana avonai hoshianna. Ana avonai hoshianna. Ana avonai hoshianna. Ana Abonay Hartley Hana Ana Abonay Hartley Hana Ana Abonay sean a voluntad de nuestras palabras. Y la razón de nuestros corazones ante ti, Adonai, nuestro centro omnipresente y nuestra roca, nuestro Redentor, el que hace shalom en sus alturas.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 con nuestro fuego perpetuo y quedamos en conexión aprovechad de esta conexión Apresuraos, hay que sumar sacralidad hay que sumar luz en estos días que parecen tan horribles cuanto más oscuro parece la más mínima luz de repente wow lo cambia todo hagámoslo juntos para la parte material de ello, te dejo los links aquí abajo. Para buena parte de la parte espiritual también. Que sea un Shabbat de bendición para todos. Mi amor con ustedes. Desde el Templo de Pasos. En el barco pirata en Zijronia, la Shabbat Shalom para todos